Bienvenidos todos, buenas noches. Eh, hoy vamos a hablar de la florita, que es la regeneradora por excelencia. Y quería comentaros que existen... Eh, la florita es una gema que, que en realidad eh, la podemos encontrar en diferentes colores. ¿no? Aquí la tengo yo, por ejemplo, en color, azul, en color verdoso, pero la podemos encontrar en color azulado, en color más tirando amarillo, con, con mezclas de lilas, amarillos, verdes... Bueno, en realidad una de las cosas importantes es que la florita se considera una piedra muy espiritual y, um, para, para limpieza, ¿no? Para, no solo limpieza, sino también para la purificación y el equilibrio también de nuestro cuerpo. Pero también eh, nos ayuda a elevar la, la vibración eh, para poder relajar esa mente, no, lo cual nos favorece en todo lo que sea... Eh, el orden ¿no? y dijéramos un poquitín como la claridad mental yo siempre en ataraxia nosotros siempre hablamos de, los, de lo que nos puede aportar a nivel de salud y lo que nos puede aportar a nivel emocional y también os hablaré de lo que nos nos ayuda a absorber y lo que nos ayuda a, a generar las gemas normalmente o absorben o generan pero no hacen las dos cosas al mismo tiempo ¿vale? entonces a nivel de salud pues nos va a ayudar en todo lo que son las afecciones del cerebro ¿no? a nivel físico y psíquico también nos ayuda a, a reforzar lo que sería eh, el corazón también, eh, nos ayuda a regular la tensión arterial y está indicado de hecho para cualquier dolencia física de, de hecho también se usa muchísimo el agua de florita para todo lo que son problemas oculares recordemos siempre que, que cuando estamos usando las gemas eh, siempre es necesario primero un diagnóstico, ¿no? Entonces, a nivel emocional, no, ¿qué, ¿cómo nos va a ayudar? Nos va a ayudar aportando pues, esa claridad mental que yo creo que todos a veces necesitamos, pero no solo la claridad mental, sino también la concentración y la serenidad tan necesaria en estos tiempos que estamos viviendo ahora, ¿no? También la florita es muy adecuada para eliminar las contradicciones, para la meditación, nos ayuda a activar la intuición y la memoria, muy importante también porque es muy buena para la memoria. También nos protege de los afectos equivocados, es, es decir, que nos ayuda, bueno, al tener la claridad, pues nos protege de la confusión también, ¿no? ¿Y qué es lo que genera y qué es lo que absorbe? Bueno, pues es una gema que genera serenidad, um, equilibrio, eh, nos ayuda, nos prepara para el cambio, regenera el cuerpo físico, activa la memoria, como he dicho, y lo, a nivel de absorber, nos absorbería pues, las dudas, las opresiones, las rebeldías, la tristeza, la confusión y la exigencia. Por lo tanto, podríamos decir que es una gema que es muy, muy importante, sobre todo pues, para, uh, para estos momentos, ¿no? para ayudarnos a regenerar todo lo que es nuestro cuerpo. Entonces, ahora, si os parece bien, vamos a ir ya a esta meditación. Comentaba que cuando acabemos... Os daré espacio para que podáis hacer o compartir la experiencia o si queréis escribir uh, alguna, alguna sugerencia. Uh, y os comentaba que para la semana que viene voy a hacer lo que es el espacio fértil también, ¿eh? que es un espacio para crear, ¿no? un lugar donde centrar la mente también y enfocarla a lo que queremos. Pero hoy, hoy nos vamos a dirigir a nuestro cuerpo físico y nos va a ayudar también a serenar esa mente que a veces está continuamente pues dando vueltas a los problemas, dando vueltas a, a todo aquello que nos inquieta y yo creo que si llegamos a, a parar de alguna manera seremos capaces de centrarnos en la solución y no en el problema porque contra más más nos centremos en el problema peor va a ser porque más lo vamos a atraer entonces es muy importante que centremos nuestra atención en la solución y en ese abandonarnos y permitir que sea nuestro propio cuerpo el que haga esa regeneración. Así que si tenéis florita, pues una en cada mano porque así de esta manera nos va a absorber y nos va a generar y si no, tranquilos, dedicaros a escuchar esta meditación y, y luego pues ya lo comentamos. Os aconsejo que cerréis el móvil, por favor. Y, y vamos a pasar enseguida. Cerrar el móvil y si queréis iros colocando en algún lugar uh, que sea cómodo, ¿no? que podáis realmente de, relajaros estos 20 minutitos que, que vamos a estar, pues es mucho mejor. Voy a compartiros. A ver, vamos a compartir un poquito de música, a ver si... ¿Te has preguntado por qué se forman esos desgastes en el cuello de los ojos? ¿qué que es esto? En forma de cuña. ¿Qué, ¿Qué es esto? Que nos dan mucha sensibilidad, que no te dejan tomar agua fría, agua caliente, dulce. En este... No sé dónde estoy. A ver, perdonadme un momentito. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Me estáis escuchando vosotros? Sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Vale, es que no sé si escucháis la música que he puesto. Yo no lo oigo. No, la música no. No, no se escucha. No. Bueno, ahora lo conseguiré, ¿eh? os lo digo de verdad, ¿eh? A ver, voy a hacer ¿Dónde estás Silvia? Que te quería hacer coanfitriona para que me ayudes un poquito con el tema de... Vale, ya estás. Vale, pues vamos a ver si ahora se escucha la música. <ríe> ¿Ahora sí? Sí, sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Y vamos a ver si puedo poner aquí... Muy bien. Pues venga, si ya estáis todos... Venga, haces unas inspiraciones bien profundas, coges aire, hinchas el abdomen y tus pulmones y suéltalo. Cada vez que sueltas el aire, siente como vas eliminando todas las tensiones. Y vas entrando en este estado de relajación y serenidad tan agradable para ti. Cada vez que sacas el aire te vas abandonando más y más. Y vas notando cómo se va relajando tu cuerpo y tu mente. Con cada relajación. y con cada inspiración sientes como tu mente se aquieta permitiéndote así entrar en un estado de bienestar muy agradable en el que te abandonas a descansar a relajarte Sientes como nos unimos ahora, en este espacio, para crear una salud perfecta. Y te propones relajar tu cuerpo y relajar tu mente. Al inspirar te haces muy consciente de tus pies y al soltar el aire vas relajando toda la musculatura. La musculatura de tus pies. Tus piernas, las rodillas, los muslos, las caderas, tus piernas se relajan y se regeneran. Y a la vez se va regenerando y relajando tu mente. Y vas sintiendo una sensación muy agradable de sueño. Y sigues relajando ahora y distendiendo la musculatura de tu abdomen de tu pecho los pulmones los brazos las manos los pies Todo tu cuerpo ahora, completamente relajado desde la cabeza hasta los pies, cada vez que sacas el aire vas sintiendo como vas entrando en este estado de relajación profunda entre el sueño y la vigilia. La espalda también completamente relajada. Las cervicales. La cabeza. Y notas ahora como la energía de la florita te va llevando a un estado más profundo de sanación absoluta. Y me gustaría que te imaginaras que estás dentro de una sala, de un templo de sanación. Es un lugar muy antiguo. un lugar lleno de energía energía específica para la sanación es un lugar preparado exclusivamente para sanar el cuerpo la mente y el espíritu de todos los seres humanos siente que ahora y hoy es tu momento Y te paras unos instantes a visualizar este lugar Y a sentirlo Sientes su forma La luz Y sobre todo sientes que estás en un lugar maravilloso en el que vas a poder realizar una sanación a nivel físico, emocional y astral. En esta sala hay una camilla preparada solo para ti. Hoy es el momento para recibir. Así que te vas acercando a esa camilla y te estiras cómodamente. Puedes sentir como si se amoldara perfectamente a tu cuerpo y sientes el agradecimiento sientes la capacidad de sentir porque en este momento puedes notar la energía incluso es probable que sientas que juntos todos mejor y más grande notarás que es muy cómoda y tu cuerpo está totalmente cómodo. Ahora imagínate que se abre el techo de este templo de sanación. Y empiezas a ver el cielo. Estás estirado o estirada en un cielo azul turquesa. te hace y te proporciona serenidad ya no tienes que controlar nada es tu momento de sanación tu momento de recibir de permitirte esta paz que tanto anhelas Así que haces unas inspiraciones bien profundas y te dejas llevar un poco más hacia el interior, a ese estado de bienestar en el que tu cuerpo reconoce la información y tus células. Y neuronas se adaptan perfectamente a entender esa información de salud perfecta. Ahora estás rodeada, rodeado por esa luz verde de la florita. Esa luz se combina con tus células y activa las propiedades de la florita, y al contacto con tu cuerpo te hace sentir muy bien. Esta luz, esta energía de la florita penetra ahora por tu cabeza y poco a poco va restaurando todo tu ser va descendiendo y en la medida en que desciende va restaurando tu cuerpo físico y psíquico tu sistema nervioso, sistema inmunológico, sistema linfático, óseo, todos los órganos internos, tus glándulas. Todas aquellas zonas que están en bloqueo, desequilibrio, volverán a recuperar su función natural y te devolverá la alegría que necesitas. Tu cabeza se relaja, tu mente y tus pensamientos se relajan. mente. Empieza a iluminar nuevas neuroconexiones de agradecimiento, de salud. Toda tu red neuronal trabaja ahora pausadamente con una energía completamente nueva. Devolviéndote la estabilidad emocional que necesitas. Imagínate como si se hubieran ido apagando todo ese flujo de información que no servía para nada. Toda la información de tristeza, enfado, sentimiento de estar atrapado o atrapada. O cualquier otra sensación se ha ido apagando sin embargo se van encendiendo las nuevas neuroconexiones estás limpia limpio de interferencias tus células reconocen la salud perfecta esta luz va activando nuevas áreas para tu bienestar emocional y físico. Y también empieza a activar toda la farmacia interna de tu propio organismo. En tu cuerpo está todo cuanto necesitas para sanarte. Así que al relajar tu mente, Puedes acceder a la información de la regeneración física y emocional de un modo fácil. En la medida en que la luz de la florita va recorriendo todo tu cuerpo, va dejando un rastro de salud y bienestar de regeneración, de sanación. Todo se recoloca en perfecta armonía y equilibrio. También en tus brazos, tus piernas. Tus brazos adquieren la flexibilidad para poder alcanzar todo aquello que deseas. Y tus piernas recuperan la fuerza para poder proseguir hacia adelante. Todo tu cuerpo y tu mente está con una sensación de paz absoluta. La paz se ha instaurado en tu interior. De modo que ahora es mucho más sencillo hallar el impulso que necesitas para poder resolver cualquier situación que te mantuviera atrapado o atrapada. Has recuperado tu ser y con él la capacidad de salir la capacidad de vivir la objetividad tu serenidad tu valentía tu seguridad siente como recuperas todo aquello que vivía en tu corazón y vive en tu corazón porque por fin te has encontrado la luz de la florita ha activado de nuevo todo tu ser. Has recuperado por completo tu fuerza, tu valentía, tu salud, tu vitalidad, tu paz, tu serenidad tu claridad siente que tienes mucha más capacidad para relajarte y poder ver las soluciones en cada momento y cada vez que estés en contacto con la florita no tendrás que hacer nada porque tus células, tu energía, reconocen a la perfección la energía de la florita y al estar en contacto con ella, volverás a activar sus propiedades y se activará el mecanismo de regeneración de tu cuerpo físico y mental Se activará de nuevo tu memoria. Y tu corazón repetirá en silencio. Me paro a sentir, a sanarme, a escucharme, a amarme, a regenerarme a mantener mi equilibrio y mi paz, preparándome para vivir la vida llena de entusiasmo. Y recuérdalo, cada vez que estés en contacto con la florita, esta activará de nuevo el mecanismo de regeneración mental y física. Te devolverá la paz equilibrio y la capacidad de regeneración. Tus células han grabado esta sensación. Tus células han grabado la energía de la florita. Y cada vez que estés en contacto con ella, te volverás a trasladar a este lugar de paz recuperando tu equilibrio físico y mental, recuperando tu bienestar y tu salud perfecta. Y haces una inspiración bien profunda y retienes en tu memoria y en tu corazón esta experiencia sintiendo tu cuerpo completamente regenerado, equilibrado y en paz. Vuelves a hacer unas inspiraciones bien profundas y retienes esta sensación en tus células y vas a ir volviendo a la sala sintiendo tu cuerpo completamente equilibrado, regenerado y vital. Y ahora poco a poco irás moviendo tus pies, tus piernas, vas a ir moviendo los brazos, las manos. Una respiración más, empezarás a mover tus pies, tus piernas, desperezándote por completo, tu mente completamente lúcida, tu mente completamente despierta. Y cuando quieras podrás abrir los ojos, sintiéndote en un estado de serenidad muy agradable. Bueno, ahora os voy a dejar unos minutitos para que podáis compartir.